congreso mutacional. Me declaro ignorante y declaro también que necesito apoyo y ahí mágicamente entonces empiezan a funcionar estos sistemas que están organizados dentro de nuestra biología. Eso es lo hermoso. Estamos siendo todos incluidos desde el más escéptico al más pragmático y racional, a la persona que esté más conectada a lo eh, esotérico o místico, lo que lo quieran llamar. Hoy día vamos al camino del medio, uniendo estas dos partes, que es lo que nos constituye a todos. Un montón de profesionales a tu disposición. Congreso Mutacional, sf.com. Tenés que escribirte.